Libro Leto Flow. Señores, andaba un video que, que fue comentado uh -huh. eh, ayer o antes de ayer, me parece, de una adolescente eh, como que estaba peleando con una profesora, pero el Ministerio de Educación, eh, el que se encarga de las comunicaciones, Diego Pesqueira, dijo que es un estudiante también, que la que está sentada es la profesora porque todo el mundo se indignó con esa galleta pensando que la estudiante que no tenía uniforme era una profesora. Era una profesora. Yo me puse loco también porque si estamos llegando a ese a, a ese nivel. Pero dice eh, el encargado de comunicaciones de la entidad señaló que la persona agredida es otra alumna la cual no estaba vestida con uniforme porque había participado en un acto artístico. Dijo también que la profesora del curso trató en todo momento de separar a jóvenes involucradas en la pelea, el funcionario suministró a este medio un video en el cual observa a una señora, la profesora, entre paréntesis, tratando de impedir que las jóvenes se golpearan. Pero le fue imposible. Señores, antes, antes, para uno hablar duro delante de un profesor, el profesor era simplemente como un segundo papá, un segundo mamá. Usted para hablar duro ¿no? en un aula, eso era algo ya fuera de lo normal. Usted tenía miedo hasta de pararse sin permiso. Usted tenía que levantar la mano. ¿Puedo ir al baño? Ahora no, ahora ellos salen, la profesora escribiendo y ellos salen para afuera. Como que nada es nada. No, y ellos hacen lo que le decía. También de su gana. y hacen lo que ellos quieran. Llevan teléfono. Llevan. Sí, yo, porque está grabando ahí con un teléfono. Sí, entonces llevan, me pregunta, llevan, ¿eh? Si ahí en la escuela no permite el teléfono, ¿qué, ¿qué hacen, hacen ellos? Que se componen en grupitos y van a pelear. Uno es el camarógrafo, el otro es el narrador y los otros dos a pelear. Sí, una, una película. Esa. Entonces, el Ministerio de Educación tiene que tomar cartas sobre un asunto, que, que suelten eso de que, que de menores, eh, que, ah, que son menores, que no se puede tomar medidas gráficas. No, ellos deben casa de menores también. El estudiante que no pueda No, suspenderlo. Eh, su su su que no vuelva a hacer. No, que haga algo así, que no vuelva a clase. Ponerlo a hacer servicio comunitario. Que no pongan a hacer otra cosa. Usted le falta el respeto a una profesora, váyase al parque a la hora de las 12 y, y bárrame todo eso con un policía helado ahí. Claro. Claro. Yo lo que entiendo es que mira, mira cómo usan celulares. Delante de la profesora. Es más, es más, más sencillo, secretario, que, que, que hable mucho cabeza secretario y profesor, de la directora. Pero que, Póngalo ahí, que, mira, que esa, le pasen es, los lápices, le pasen la vuelta. Se nota que esa ¿Eh? profesora no tenía ningún respeto. No, le no ningún que no, pero está todo el mundo parado. ¿Sabe ¿tú? por no tenía ningún respeto? Porque ella estaba ahí viendo cuando ella comenzó a revisar a la macota, a la muchacha. El tipo estaba grabando. O sea que previo, antes de, del lío, desde la, de, de la misma profesora, estaban parados con un celular en la mano. Y discutiendo. Y la profesora. Entonces, no sé si es que hay medida drástica contra los profesores. A veces hay medida drástica con los profesores. Y los profesores ahora le están cogiendo un poquito de miedo a los estudiantes. Mira, hay una profesora que ellos no ven mucho. Que se llama Miriam. Que un hijo de ella trabaja en esta empresa. Miriam, cuando iba a llegar al toque de la tercera hora, ya daba sociales en el nacimiento. Todo el mundo derecho y bien uniformado. Cuando ella llegaba, y eso estaba en silencio, como que no había estudiante. Pero ella aplicaba ese respeto. Todo, ella copiaba y todo el mundo copiando. Hay un dictado, nadie se quedaba. Y ella no le hablaba mal a uno, sino que era recta. Usted nunca, ella nunca me habló mal, yo era uno de los manes. No, y, y, y... Cuando esa mujer llegaba, Miriam se llama profesora, eh, la tercera hora sociales. Eh, todo el mundo derechito, el más jodón se sentaba, la más jodona, el que no copiaba, si no iba a copiar, que era muy raro, se quedaba callado, tranquilito. Pero ahora no. Ah, pero en el tiempo mío, cuando yo estudié en el liceo, no, si sí, tú, tú ya, ya te clases de Silapepín Pepín, con, sí, todo, yo, con, y de con Tita. Tita era un profesor de educación física. Eh, y Tita era una persona que te tiraba tres piticos eh, Y en el segundo pitico ya veía el limpio en el pasillo ¿sabes? Eso, eso fue los tiempos de, de, de Olimpia Grullón sí. Que en paz descanse eh, El señor Tita te pitaba De, de los tres piticos, cuando llegaba el primer, el primer dedo y llegaba el segundo dedo Era que tú tenías ya que entrar para el, para el curso Había un respeto sumamente grande con los profesores Cuando yo estudiaba, quería decirle a Pepín pero yo no entiendo cómo que se ha perdido Ahora, problema. ahora, también hay, hay, muchos profesores que se lo están cogiendo suave. O tal vez, o lo... vez lo que nos dijo Renier. Hay una presión que están sintiendo ellos. tal vez tienen miedo. Eso es otra que, que llega a un estudiante, un, un Dios mío, si pudiera decir un dicho aquí. Eh, un estudiante con un puñal, y todo el mundo lo ve y todo el mundo se queda tranquilo. Ya con, con un punzón, todo el mundo se queda tranquilo. Que yo tengo lo mío, que, que te amenazo con un cuchillo y todo el mundo se queda tranquilo. Sí, ser eso aquí. La dirección es que tiene que tomar Carta este sobre el asunto. El Ministerio Público, como sale a defenderse de una vez. A buenas. Hello. Hello, buenas. Eh, Hello. Sí. Pásame con él después puede hablar. Dile que es Melca Yeah. <risa> Ese es hobby, eh, yo le digo hobby <risa> y me dije la de la productora Roberto. <risa> bueno, lo que hay es Dios que Mika, un saludo a esa joven ¿no? <risa> que llamó, <¿no? risa> la productora del toque. <risa> ¿Para qué fue que llamó? No, Aclárame eso. No, yo, yo no sé. Lo... No, ¿Para qué fue que llamó? <risa> no, fue para acá que preguntó. Bueno, no fue para acá que llamó. No, a que... Que... Es bueno que haga una aclaración. Y yo sí. quisiera como invitar un día a Sisto, para que Sisto no explique. Si eh, los bueno, profesores... Comandante Sisto, sí, eh. Bueno. ¿Eh? O hay chino. A Sisto, no, no, chino. No, no terminamos el programa. <risa> entonces, Sisto, que es presidente de ADP. entonces como es presidente de ADP que no explique... Estos procedimientos... Que, que no, no pide ADP. Comandante. Vitalicio. Vitalicio, ¿no? Entonces, Sisto, para que no explique. ¿Qué pasa con los con estos profesores? O sea, que si es que el profesor le tiene miedo al alumno, si es que el Ministerio de Educación eh, recibe maltrato de mira, los alumnos, mira, mira, tiene también, que haber algo, tiene una razón. También, y yo hay muchos profesores pero, pero yo, que se, no están preparados. Yo no me he graduado todavía, estoy, soy de término, voy para tengo que hacer monográfico, y, y por cuestiones de trabajo no, no me he puesto para eso. Pero yo cuando sea profesor, yo soy jodón. Oye, soy aquí, yo que será ahí. Mira... Ellos hay profesores que no están preparados psicológicamente, algunos. No ¿Te porque... entiendes? Porque. Pero que puede ser posible. Está bien. El miedo, el miedo. miedo. Pero... Tú, te, tú te laqueas, tú eres nuevo. Por ejemplo, yo, yo he visto profesores de educación física. Que yo no sé cómo. Ah, que yo soy profesor. Me dijo uno que sepa la conmigo, y sabe cuál es. ¿Qué, qué, ¿Tú eres qué? No estoy denigrando a nadie. Pero una gente que no esté preparada física y mentalmente para ser un profesor, Ay, le coge miedo. Pero yo... Le coge yo no miedo. Yo no quiero decirlo. Le coge miedo. Yo, antes, estudios, yo soy profesor de ciencias sociales. Estudiante de ciencias sociales. Compañero mío que yo, yo mismo, que se graduaron. y siguieron, yo... Padre, que yo mismo cuando supe que se graduaron, yo dije, yo mismo dije... Cómo esa, esa persona va a dar clases. O sea, sí. gente que yo sé, oye, que tú le puedes que hablar de cualquier cosa histórica. Yo me voy a decir Increíble. Dime. No, que ¿sabes? tiene que el ministerio eh, eh, de educación tiene que tomar cartas sobre el asunto. Tienen que buscar un stop a eso. El estudiante que se que le llamó la atención tres veces suspendido. Tiene un amigo. ¿Sabes qué? Tiene un amigo que decía... ¡Un perdido! Que... No, en, mira, en el, en el liceo, eh, Manuel María... Eh, Manuel Man... María Casillo. No, no, no. Eh, eh, que de noche, decirle a Pepín, que se llama Aristi. cuando okay. María Aristi, algo así es. Eh, que yo estudié ahí tres años de noche, castigado, porque... <risa> <risa> no, decían que no podían pagar tanto dinero para que yo esté haciendo la cuenta. Me mandan para el liceo. En el liceo me arreglé porque cogí la voz de mando. O sea, de la, de yo, llegué, yo llegué muy inteligente. ¿Tú, eras, tú no eras de la Federa B? Pues, claro. Oye. <risa> no. Oye, pero que tú eras inteligente. A esa, oye, a esa generación, tú le preguntas, ¿tú eras <risa> dirigente de la Federa B? No era bueno. Oye, yo era. Oye, oye. <risa> oye. Yo llegué a ser sustituto del de, de, de, de profesor. Yo le copiaba al profesor de, de sociales al maestro William y a Ezequiel, que era de lengua española, porque yo llegué. Dotado totalmente de, de, de una... De colegio. Del colegio. ¿En, Entonces, ¿en, que, ¿en qué noche? tiempo te dañaste? ¿Eh? ¿En qué tiempo te dañaste? No, muchachos. Eh, <risa> ya tú sabes. Entonces llegué, que la mayoría eran adultos y la mayoría estaban completando para ser bachiller. ¿No entiendes? Yo, yo me dedico, pero vaya pues soy yo el que sé de todito. Y ellos había profesores... Yo a profesores que el que paraba, William, el que se le paraba un el profesor, el papá de Willis, esa Ay, es, es, es, es un hombre de la galata. No, el Venía que se paró ahí, está bien. te decía, él, está bien. <risa> al otro día, sentenciado. Ahora no, ahora ellos están pendientes. Por eso hay es para... que preguntarle a Asisto qué es lo que está pasando. O sea, sí. Porque la, los profesores han pedido un poquito la autoridad. Señores, vamos a la pausa y cuando retornemos, hoy es miércoles. Hoy miércoles está nuestra amiga Yosauri, la que asesora en Néstor Flow siempre en redes sociales. No, mal, y a las empresas, siempre activo la, los empresarios, porque Yosauri siempre trae buenos consejos para usted. Vamos a la pausa y re regresamos más con los Osorosos. <risa> If the game's done